¿Cómo obtener el IDCAT móvil con DNI y tarjeta sanitaria? El IDCAT móvil es un sistema seguro de identificación y autenticación que permite hacer trámites con las administraciones públicas de Cataluña. Con IDCAT móvil no hace falta recordar ninguna contraseña. No hay que instalarlo en ninguna parte. Puedes usarlo desde cualquier dispositivo. Es gratuito, no caduca y lo puedes pedir si tienes más de 16 años. Necesitas un ordenador, una tablet o un móvil, tu DNI y tu tarjeta sanitaria. Accede a idcatmobile.cat. Pulsa Obtener mi IDCAT móvil y a continuación pulsa la opción sin certificado y escoge DNI. Valida tu identidad completando los datos que te piden. Después, introduce los números del código de barras que hay detrás de tu tarjeta sanitaria y pulsa Validar. Accederás a la pantalla Datos de registro, donde tienes que escribir tu número de móvil, donde recibirás los códigos de un solo uso. Añade también el correo electrónico y pulsa Continuar. Introduce el código que has recibido en tu teléfono móvil. Es muy importante que selecciones el cuadrado de la declaración. Pulsa Dame de alta. ¡Enhorabuena! Ya puedes usar tu IDCAT móvil.